Eso, está lleno de tabaco, todo de depósito de guida de la escogida, de guida de, de toda la cooperativa de la escogida. Está lleno de todo de tabaco. Esta es una de las mejores cajas de tabaco que había aquí, entablada toda, con pocos o como amarilla, oscones buenos, todo los sacos de raíces, los partidos, todo, todo es verdad. Con la madera que hay ahí, que yo la quiero recoger toda, recuerdo los oscones. Yo voy a hacer otra caja de tabaco más, más chiquita, tú me entiendes, van va a faltar alguna, pero con esa madera recogiéndola toda, se hace otra en que sea más chiquita, ¿no? Ahí era el 5% cinco portales, de portales para allá, pero aunque sea 4% se hace con esa madera que me iba ¿Y el tabaco? El si tabaco hay mucho que se puede recuperar, está tapado que no se mojó. Como a las 4 de la mañana pegamos a ponerle una cocha por la pesada que estaba entrando el agua, le voló una fibra y me dio a mí en la cara, a la mujer le dio una espalda y ella se metió bajo la meseta. Y existe que la fibra la que se llevó, la desbarató las últimas atrás que no o se la llevó. La casa mía la desbarató completa. Lleva noche, dormí abajo del cerebro. Sin y embargo, no he la casa la dejaron completa y usted está aquí. Aquí, fajado. Pero bueno, ya la casa a la me ha esterqueado dos o tres días, yo le pongo un techo. ¿Lo que le preocupa entonces es la producción? Esto aquí, esto. A ver cuando venga aquí la gente del Estado, a ver qué vamos a hacer con el tabaco, porque hoy no voy a tocar nada hasta que ellos nos vengan a ver lo que van a hacer con eso. Pinar de Río ha sido una región que siempre históricamente ha sido azotada por huracanes y ciclones. ¿Alguna vez había vivido un fenómeno como este? No, ninguno. Yo viví uno, tumbó unas cuantas, no tantas, tumbó unas cuantas cajas de tabaco aquí, pero cuando aquello no se había pagado la cosecha y los depósitos, esta no se la llevó, una pila de cajas de tabaco, bueno, no se la llevó, Pero como esto que acabó con todo, aquí no dejó uno para, y la que dejó parar la descuidó completa.